Se ha de ver en tus manos el viento, anclado en tus dedos, alzarse y prenderte, de llama en tu pelo, crepúsculo, se enrosca mi cuerpo y se yergue hecho cinta y reflejo, de cobre en tus ojos, de carne en mis dedos. Si te das al viento date toda hecha viento contra viento y tómame en él y viérteme el cuerpo antes que mi frente tú y el viento lejos sea solo roce memoria del viento.